Entonces, comencemos, ¿os sembla? O esperemos unos minutos a que potser se incorpore algo más. Perfecto, perfecto. un par de minutos, Hola, buena tarde. perfecta. Entonces, hola, buenas tardes. Eh, Nema a continuar doncs, la, la segunda sesión. He eh, seguint una amiga que acaba de explicar sobre la organización y dels funcionamiento de la familia. Eh, espero que os siga de interés y continuaremos a más procedimientos más importantes que tenemos básicamente en el chat y us intentaré donc, avui ser una mica más dinámico porque el alta dios va a hacer una introducción sobre el derecho de familia como concepto concepte, una mica lo brillan y va a ser una mica todo más conceptual y muy más va a comenzar más los pues alimentos más relevantes que son los pues alimentos separación para el separació divorcio tan al consentidos como al consensual ya voy a explicando un todo de de procediments més particulares que, que igualmente son habituales ahí al de Família. Igualmente, eh, os donaré algunos matisos sobre algunas particularidades propias del dret Civil Catalán en relación, donc, al a lo que es el dret Común. Si voleu, anar a hacer alguna consulta o posar alguna cuestión a, al chat o comentar alguna cosa. Eh, y si no, donc, al final, por ejemplo, haurà un espai de, de preguntas y me podeu cuestionar el que os que interessa igualmente al final de la sesión también os facilitaré el meu correu electrónico para si cualquier cosa pues, me volguéssiu hacer cualquier consulta en qualsevol momento, o ja sea, estic a la, a la vuestra disposición. D'acord? Pues, muy bien, eh, continuamos pues, con els procediments de família més habituales que tenemos ahí al Jutjat y os explicaré, os comenzaría a explicar una mica lo que es eh, el procediment de guarda y custodia. Eh, bueno, os voy a explicar un poco el procedimiento de guardia y custodia. Cambio un poco al castellano porque, bueno, quizás estoy más, más habituada y, y tengo la información eh, más en castellano. Igualmente, eh, mi información en base a lo que es la ley de encuestamiento civil y, bueno, os la voy a dar en castellano como el otro día. Eh, bueno, pues en cuanto al procedimiento de guardia y custodia, igualmente, eh, como los procedimientos de separación y divorcio, eh, son procedimientos eh, sería básicamente la finalidad la misma que el procedimiento de separación y divorcio y de alguna manera se pues, aplican análogamente tanto lo que es el artículo 770 como el artículo 776 de la ley de juiciamiento civil y se referiría pues, a, aquellas, eh, a aquella regulación necesaria para eh, regular aquellas medidas, aquellos aspectos necesarios eh, eh, a aplicar en caso de las parejas, eh, que, las parejas de hecho eh, que tengan hijos y que, bueno, pues haya una separación y se tengan que aplicar, pues, una serie de, de mecanismos eh, al respecto, ya sea, pues, eh, en cuanto se produce eh, de mutuo acuerdo como en cuanto se produce de forma contenciosa. Así, pues, en primer lugar, en cuanto al procedimiento de guardia y custodia de carácter eh, consensuado, el que es de mutuo acuerdo... Debe destacarse pues, que se trata de alguna manera pues, de, de una modalidad específica que, establece, que se establece para regular eh, la convivencia de los progenitores eh, con los hijos y en todo caso eh, debe destacarse pues, que se insta eh, y se inicia en los casos en que dos personas eh, tienen reconocida eh, la afiliación de un menor, ya sea eh, porque pueden haber sido pues, pareja de hecho o bien simplemente al haber tenido pues, una relación específica eh, destacando pues que también se puede producir en aquellos casos en los cuales se ha adoptado un menor y tanto se refiere a las parejas heterosexuales como a las parejas homosexuales. Eh, puede solicitarlo, pueden solicitarlo eh, ambos, ambos progenitores o bien un progenitor con el consentimiento del otro. En cuanto a los documentos necesarios a aportar con la demanda de guardia y custodia consensuado eh, deben aportarse igualmente el certificado de nacimiento de los hijos así como el convenio regulador eh, y en cuanto al contenido de ese convenio eh, regulador, debe distinguirse pues, que en un primer momento será preciso hacer referencia eh, al establecimiento de la custodia, es decir, pues, si es eh, la custodia para uno de los progenitores o de alguna manera se pretende establecer una custodia compartida, en caso de que la custodia sea atribuida a uno de los progenitores hay que establecer un régimen de, visita para, de visitas para el otro progenitor en segundo lugar, se ha de especificar el domicilio familiar, se ha de atribuir a uno de los progenitores del domicilio familiar. En tercer lugar, eh, se debe fijar una pensión eh, alimenticia. En caso pues, de que la custodia eh, sea atribuida a uno de los progenitores, el progenitor no custodio ha de pasar eh, una pensión eh, de alimentos. Eh, por otra parte, en cuanto al hecho de cómo se inician los trámites judiciales de un proceso de guardia y custodia, debe destacarse pues como como he se ha se señalado que es de aplicación eh, análogo el artículo 777 de la Ley de Justicia Civil que se refiere a los procedimientos de separación y divorcio eh, de mutuo acuerdo. Entonces se interpone igualmente la demanda de guardia y custodia de mutuo acuerdo y eh, calificada pues de, de este modo, se califica de este modo y se siguen todos y cada uno de los requisitos de los preceptos eh, en concreto recogidos dentro de la, del artículo 777. Eh, en cuanto a la competencia para conocer de los procedimientos de guardia y custodia, el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica pues, que la regla general es que conocerá a los juzgados del último domicilio común de la pareja de hecho. Si en el, en, al tiempo de interponer la demanda eh, ambos progenitores residen en distintos partidos judiciales, el competente será eh, a elección siempre el demandante o bien el juzgado del domicilio del demandado o bien... El juzgado eh, donde resida el menor. Por otra parte, en cuanto a una vez admitida la demanda de, de guardia y custodia, el siguiente paso sería pues, que ya fuera la diligencia o el decreto del juzgado, se remitirá al procurador, este dará trasladado al abogado y el abogado llamará a las partes para que vayan a hacer los poderes al procurador. Se citará a los progenitores para que se ratifiquen en el convenio regulador, y en ese sentido, pues es lo referido igualmente para los procedimientos de separación y divorcio de carácter consensuado que se produce, pues la ratificación de los progenitores ante el, eh, ante el juzgado en cuanto pues, se ratifican en el convenio regulador que inicialmente, pues en base al acuerdo mutuo, eh, hubieran eh, elaborado previamente así. Eh, debe distinguirse pues que cabe la posibilidad de que eh, hay un planteamiento que, que, que nos podríamos eh, plantear si de alguna manera una vez eh, eh, se hubiera producido esa ratificación o se hubiera presentado en un primer momento pues el convenio regulador, de alguna manera el contenido de ese convenio regulador si es posible de alguna manera eh, modificarlo o alterarlo. En ese sentido, debe distinguirse pues, que la ley de juiciamiento civil prevé la posibilidad de que sea perceptiva la revisión eh, tanto por parte o a instancia del Ministerio Fiscal como del propio eh, juez eh, o magistrado. Eh, por pues, la general, cabe la posibilidad, eh, y en muchas ocasiones sí que se produce eh, de este modo, es que... El Ministerio Fiscal ve que el interés de los, medore, de los menores no está suficientemente protegido eh, en base a lo dispuesto en ese convenio regulador y, por tanto, se remite de nuevo a las partes para que aclaren algún aspecto, algún, algún punto que hubieran fijado o que hubieran recogido en el convenio y que pues que pueda afectar básicamente al, a los menores. Por otra parte, en cuanto al tiempo eh, en que se resuelve este tipo de procedimientos, Debe distinguirse pues, que depende del, de lo que tarde pues, el Ministerio Fiscal en la aprobación una vez eh, se si le hubiera dado traslado. Eh, básicamente, dará su aprobación en unas dos o tres semanas pues, la general y suele tardar pues, uno o dos meses aproximadamente. Por otra parte, en cuanto a lo que es el procedimiento de guardia y custodia eh, de, eh, contenciosa, eh, debe distinguirse pues, que... <coughs> Así como eh, los procedimientos de guardia y custodia consensuados, como os he indicado, se aplicará de forma análoga el artículo 767 de la ley de juiciamiento civil, en el procedimiento de guardia y custodia eh, contenciosa es de aplicación eh, estricta igualmente el contenido del artículo 770 de la ley de juiciamiento civil relativo a los procedimientos de separación y divorcio contenciosos. Por otra parte, pasamos a otro procedimiento que sería la consideración de eh, la petición de medidas provisionales juntamente a los procedimientos de separación, divorcio o guardia y custodia contenciosos. En este sentido, se entiende pues, que la petición se realizará eh, eh, interponiendo eh, la demanda, eh, por parte de eh, la persona interesada juntamente con esa petición específica de medidas eh, provisionales que deberá aparecer tanto al inicio de la demanda como eh, por regla general eh, dentro del otro de sí, eh, la parte final de la demanda, se pedirá específicamente una serie de medidas provisionales que serían aquellas en relación a las cuales las partes pretende que se apliquen, eh, mientras no se hubieran aprobado definitivamente o no se hubiera resuelto el procedimiento y, por tanto, no se hubieran acordado una serie de medidas ya definitivas. Así, en este sentido, debe distinguirse, pues, que en base a ello habría una pieza separada y se citará a las partes eh, para comparecencia. Es de aplicación en el artículo 773 de la Ley de Juiciamiento Civil. Así, una vez se hubieran pedido estas medidas eh, provisionales, debe destacarse pues, que el cónyuge que la solicite, en concreto que solicite eh, la nulidad, la separación o el divorcio y eh, considere pues, la posibilidad de solicitar estas eh, medidas eh, provisionales, puede pedirlas en ese momento, es decir, en el momento de la interposición de la propia demanda y solicitar pues, y pedir lo que considere oportuno al respecto. Eh, así pues, una vez admitida la demanda, es el tribunal el que resolverá, eh, ya sea instancia de parte o en su defecto eh, de oficio, sobre las medidas eh, que se hubieran solicitado. Estas medidas en cuestión eh, deben centrarse en el contenido de preceptos como lo que es el artículo 103 del Código Civil, es decir, deberán pronunciarse sobre con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos eh, a la patria potestad de ambos, y la forma en que el cónyuge que ejerza la guardia y custodia de los hijos eh, podrá cumplir el deber de velar por los hijos y por otra parte el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos o tenerlos en su compañía. Deberá igualmente hacerse referencia a lo que es el uso de la vivienda familiar, a la contribución de los cónyuges a las cargas del matrimonio. Igualmente deberán pronunciarse sobre los bienes eh, que se deban entregar a uno u otro cónyuge. Eh, antes de dictar eh, el tribunal la resolución eh, en particular, debe distinguirse que el Estado de la Administración de Justicia eh, convocará a los cónyuges, en su caso al, eh, y en su caso al Ministerio Fiscal, si eh, y hubiera hijos menores, por ejemplo, a una comparecencia que reunirá los requisitos eh, que dispone el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así pues, debe destacarse igualmente que igualmente podrán solicitar medidas provisionales el cónyuge demandado eh, cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el actor y la solicitud deberá hacerse la contestación a la demanda y se sustanciará igualmente en la vista princip principal cuando ésta se señale dentro de los 10 días siguientes a la contestación. Por tanto, esas, med esas eh, medidas provisionales ya puede ser que se pidan en la propia demanda o bien en la contestación eh, a la demanda. Eh, por otra parte, eh, bueno, pues una vez eh, ya se hubiera celebrado eh, la vista y se hubiera, eh, dispuesto a, a las partes, se hubiera escuchado a las partes, básicamente, eh, el tribunal resolverá mediante auto y debe distinguirse pues, que es un auto que no es recurrible eh, cuando la sentencia no pueda dictarse inmediatamente después de la vista. En cuanto a las medidas provisionales, debe destacarse que quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que se establezcan definitivamente eh, en la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento eh, por otro medio por otro modo. Es decir, que como indica la mera, la mera eh, palabra eh, y el mero concepto ¿no? de, de medidas provisionales, simplemente lo que pretenden y el objetivo de las mismas sería de alguna manera eh, solventar aquellos conflictos, porque evidentemente se solicitarán en procedimientos de carácter contencioso, aquellos conflictos pues, que pudieran afectar eh, particularmente ya fuera a los eh, cónyuges como específicamente a los hijos, y tendrán pues, ese carácter de provisionalidad que eh, básicamente finalizarán una vez eh, se hubieran acordado ya de forma definitiva las, las medidas eh, por parte del juez o, o magistrado. Por otra parte, eh, como os he señalado antes igualmente, hay una serie de medidas provisionales que pueden ser previas. Es decir, esas medidas provisionales eh, pueden eh, plantearse de una forma previa al inicio del procedimiento de nulidad, separación o divorcio, y así lo recoge el artículo 771 de la ley de enjuiciamiento civil. En ese sentido, se prevé pues, que el cónyuge, el que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio, eh, puede solicitar a los efectos eh, y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil. Es decir, como se señalaba anteriormente, eh, podrá solicitar una serie de medidas relativas tanto al ejercicio de la patria potestad, como específicamente al uso de la vivienda familiar, a la contribución de los cónyuges a, la carga del, eh, a las cargas del matrimonio o sobre el reparto de los bienes del propio matrimonio. Y esas medidas eh, se pueden solicitar pues, eh, previamente al inicio, como, como he señalado, pues, del procedimiento. Se entiende en ese sentido que son, tienen un carácter particularmente preferente porque, a diferencia de la modificación de medidas, eh, la modificación de medidas supone eh, que se solicita la modificación de unas medidas existentes previamente, es decir, que evidentemente se va a resolver, se va a tratar con eh, la máxima celeridad, pero en el caso de las medidas previas, se entiende que no hay ninguna, medi no hay ninguna medida previamente a ese momento concreto. Por lo tanto, eh, se considera como un procedimiento preferente al ser necesario aplicar una serie de medidas, aunque sea de carácter provisional, para que se regule eh, la, los conflictos, de alguna manera los problemas que pueden acaecer eh, en ese núcleo eh, familiar. Así pues, en ese sentido, una vez se hubiera solicitado, una vez se interpone la propia demanda, eh, es necesario considerar que eh, la competencia para conocer sería el juzgado del domicilio del demandante y, eh, en todo caso, pues una vez interpuesta esa demanda y solicitadas las medidas eh, eh, previas, el eh, provisionales de previas de detrás de la Administración de Justicia, citará a los cónyuges, eh, si hubieran los hijos menores o incapacitados, si tuvieran suficiente juicio, si pudieran ser escuchados, así como al Ministerio Fiscal, a una comparecencia. Esa comparecencia en esa comparecencia se intentará, en primer lugar, un acuerdo, es decir, que los eh, cónyuges lleguen a un acuerdo, y eh, se celebrará, pues, eh, bueno, se intentará eso un acuerdo entre las partes, que señalará el, el de la Administración de Justicia y que se celebrará esa comparecencia dentro de los diez eh, días eh, siguientes. Eh, de esta resolución, dará cuenta eh, en el mismo día el tribu eh, al tribunal para que pueda acordar eh, de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, eh, los efectos a que se refiere el artículo 102 del eh, Código Civil, los que considere procedente en relación con la custodia de los hijos y el uso de la vivienda eh, familiar. En el acto de la comparecencia, si no hubiera acuerdo eh, sobre esas medidas o si dicho acuerdo, eh, oído en su caso el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado eh, en todo o en parte por el tribunal, se oirán las, las alegaciones de los concurrentes, se practicará la prueba que se considerara y el tribunal pues, eh, acordará de oficio lo que, lo que así eh, considerara en base a las alegaciones y a los elementos probatorios que las partes hubieran facilitado. En caso de que alguna de las partes no asistiera a, a esa comparecencia, Debe distinguirse que si no hubiera causa justificada eh, para esa ausencia y eh, eh, de alguna manera pues no lo, hubiera, no lo hubiera motivado ni lo hubiera justificado suficientemente, se entiende que podrá, se podrá determinar que eh, se consideren admitidos los hechos alegados por el cónyuge presente para fundamentar sus peticiones. Igualmente, finalizada la comparecencia o, en su caso, terminado el acto que se hubiera señalado para la práctica eh, de la prueba, pues el tribunal ya resolverá mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno, y los efectos y medidas acordados de conformidad con lo dispuesto en, en este precepto, es decir, en el artículo 771 de la Ley de Cuestamiento Civil, únicamente subsistirán, esto es eh, muy importante, si en el plazo de 30 días siguientes a la adopción de estas medidas previas, eh, se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio. En cualquier otro caso, estas medidas no tendrían ningún tipo de eficacia eh, para las partes. Eh, por otra parte, de forma complementaria, eh, debe destacarse pues, que eh, se prevé la confirmación o modificación, en su caso, de las medidas provisionales previas, es decir, cuando se hubieran adoptado medidas eh, con anterioridad a la demanda, con anterioridad a la admisión de la demanda, el director de la Administración de Justicia unirá las actuaciones sobre la adopción de dichas medidas a los autos del, del proceso en un de separación o divorcio eh, y se solicitará pues, al, el correspondiente testimonio y, y demás. Eh, es eh, sólo cuando el tribunal considere que procede completar o modificar las medidas previamente acordadas, eh, ordenará que se convoque a las partes a una comparecencia a fin de escuchar a las partes. Igualmente, eh, será una comparecencia que señalará pues, el letra de la Administración de Justicia y se sustanciará con el arreglo pues, a lo dispuesto igualmente en el artículo 771, a fin de que, eh, en base a las alegaciones de la parte de las partes de la propia comparecencia, se emitan las alegaciones y elementos probatorios suficientes que puedan dar lugar a que el juez magistrado, mediante auto, resuelva y pueda modificar esas medidas eh, previas que inicialmente se hubieran podido acordar. En todo caso, a los efectos de, de competencia, eh, igualmente, como os he señalado, sería competente el juez del domicilio del demandante, pero eh, debe distinguirse que muchos procedimientos eh, de medidas previas conllevan, igualmente, posteriormente, en relación a, los, a las mismas partes, pueden surgir, surgir eh, ulteriormente otro tipo de, de, de conflictos o, o solicitar modificación de esas medidas en un procedimiento ulterior. Entonces, si bien la ley esto no lo contempla especialmente, Así que, por ejemplo, en los dos juzgados de familia de, de Badalona, consideramos que eh, cuando hay un procedimiento de medidas previas se conoce un juzgado de familia, posteriormente, todos aquellos procedimientos que se hubieran producido posteriormente eh, que afecten a, a las mismas partes, conocerá el juzgado que previamente hubiera conocido de esas medidas previas. Es decir, el juzgado que hubiera conocido el procedimiento de medidas previas, conocerá de cualquier procedimiento ulterior que afectará igualmente a las mismas partes. Por lo tanto, eh, en este sentido, pues eh, las medidas previas deben distinguirse, como, señal, como os he señalado, que son anteriores de a la demanda y que básicamente, y eso es muy importante, en el plazo de 30 días desde el momento en que se hubieran adoptado, es preciso eh, que las partes interpongan la correspondiente demanda de nulidad, separación o divorcio. Por otra parte, otro tipo de procedimiento sería lo que son la modificación de medidas, es decir, aquellas medidas que se hubieran acordado en un primer momento, en un procedimiento concreto, y posteriormente se considerará que por determinadas circunstancias que deberán justificarse y deberán de alguna manera aportarse y determinarse la propia demanda, se considerara como necesario modificar esas medidas que en un primer momento ya se acordaron. Así pues, esa, ese procedimiento de modificación de medidas se recoge en los artículos 774 y en concreto en el artículo 775 de la Ley de Juicio Civil o bien pues en, en el artículo 133 apartado 7 del Código Civil Catalán entendiendo pues que eh, el Ministerio Fiscal, eh, eh, habiendo hijos menores incapacitados, debe intervenir por tanto obligatoriamente y en todo caso eh, los cónyuges. Podrán solicitar, por lo tanto, eh, al tribunal que acordó las medidas definitivas la modificación de esas medidas que inicialmente se hubieran acordado, siempre que hubieran variado sustancialmente, como dice el artículo 675, las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas en un primer momento. Así, estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770 eh, de la Ley de Juzgamiento Civil, si se trata de una petición de modificación de medidas de carácter contencioso, pues aplicaría todos aquellos preceptos del artículo 777 de la Ley de, eh, de Juzgamiento Civil si es que esa modificación de medidas que se solicitara pues, eh, fuera consensuada entre las partes, hubiera un acuerdo para pedir esa modificación. Eh, en este sentido, eh, debe destacarse pues, que requiere eh, unir, eh, básicamente lo que requerimos es unir la resolución cuya modificación se requiere eh, y básicamente se pues, eh, finalizará ya fuera eh, mediante sentencia dictada por el juez o decreto dictado por el letrado de la Administración de Justicia eh, básicamente los casos de los cuales no hubiera hijos eh, o estos fueran mayores de edad. Eh, a continuación eh, os explicaré un poco lo que es el procedimiento, los, lo que son los procedimientos básicamente de ejecución. En ese sentido, como regla general, debe distinguirse pues que todos los procedimientos de ejecución serán eh, conocidos por parte del eh, juzgado que hubiere resuelto eh, o que hubiera conocido eh, sobre eh, aquella resolución que hubiera aquella resolución que se pretende ejecutar. Y, en ese sentido, pues será la regla básica para determinar, en el caso pues, de, de Badalona, como os comentaba el otro día, eh, qué juzgado de familia será competente para conocer sobre una ejecución. Se atenderá, en ese sentido, al, a la sentencia por regla general, que pueden ser igualmente decretos o cualquier otra resolución. Se atenderá, por tanto, a qué, a qué, a qué juzgado dictó la resolución que se pretende ejecutar y, en base a eso, ese mismo juzgado conocerá eh, particularmente, pues, de la... Eh, de la propia eh, ejecución. Eh, aquí estamos, en, en la ejecución, os lo pongo en el, en el PowerPoint. Eh, la regulación concreta y la referencia al procedimiento de ejecución queda recogida en el artículo 776 eh, de la Ley de Enjuiciamiento eh, Civil y en este sentido hay varios tipos de ejecución. Es decir, eh, tenemos eh, los procedimientos de ejecución eh, sobre obligaciones dinerarias, sobre obligaciones no dinerarias, que por regla general serían obligaciones de hacer y por otra parte eh, las ejecuciones son obligaciones mixtas, que serían aquellas que contemplan tanto o exigen la ejecución tanto de obligaciones dinerarias como de obligaciones no dinerarias. Así por regla general la ejecución eh, forzosa de obligaciones dinerarias, por regla general pues es la reclamación de cantidades en cuanto al pago de pensiones, que se ha producido pues, un impago de pensiones y se reclaman una serie de cantidades, y en ese sentido lo que hacemos es el juzgado, y es especial eh, es especial relevancia, eh, a ver, perdón, me estáis preguntando, ¿la competencia del juzgado de familia para conocer la ejecución o modificación de medidas no sea sé el juzgado de familia que conoció el declarativo, si en ese momento existen antecedentes debido...? De de acuerdo. Eh, bueno, esto sería otro tema. Es decir, en un primer momento, antes de determinar qué juzgado de familia sería competente para conocer, habría que resolver las cuestiones, como bien me comentas, Óscar, de la competencia debido. Es decir, eh, para determinar la competencia específica entre los juzgados debido o juzgados de familia... Eh, únicamente los juzgados de familia serán competentes para conocer en eh, los casos en que eh, ya hubiere sobre el mismo, eh, en cuanto a las mismas partes, se hubiera dictado una sentencia firme en el, en el juzgado debido. A partir de ese momento eh, ya sería competente para conocer el juzgado de familia y por extensión eh, eh, conocería eh, igualmente del, del procedimiento, del procedimiento eh, principal, es decir, eh, si... Eh, eh, básicamente en primer lugar se resuelve la cuestión relativa a, a la competencia entre juzgados de familia y juzgados de vida y posteriormente se resuelve en cuanto a la ejecución. En ese sentido, como decía anteriormente, en las obligaciones dinerarias, en ese sentido cuando se trata de ejecución de obligaciones dinerarias, lo que hacemos es en primer lugar requerir eh, el número de cuenta eh, a, la parte, a la parte ejecutante, a la parte demandante, eh, procedemos eh, por regla general a la averiguación patrimonial eh, en el punto de autojudicial, en realidad que afectará particularmente pues, al, al propio ejecutado, y eh, instamos, eh, de alguna manera, eh, es un, un requisito atender y comprobar eh, la sentencia o la resolución que se pretende ejecutar, y por tanto, eh, indicamos que es precisa eh, la unión del testimonio eh, de la sentencia e firme, transcurridos, por lo tanto, para que sea firme y para esa firmeza los 20 días preceptivos. Eh, como os he señalado, pues, eh, la ejecución de obligaciones no dinerarias eh, serían las referidas básicamente a obligaciones de hacer y, por lo tanto, en muchas eh, ocasiones, eh, aunque hay otros aspectos, eh, recaen sobre las incumpl los incumplimientos en cuanto al régimen de visitas, igualmente se puede tratar de obligaciones de carácter eh, mixto. En ese sentido, eh, debe distinguirse pues, que eh, el, el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas eh, del régimen de visitas, como os he señalado, supondría pues, eh, la modificación eh, por el Tribunal de ese régimen de guardia, de guardia y visitas, y se trataría pues, de una obligación no generaria. Y por otra parte, cabe la posibilidad de contemplar una ejecución forzosa, específicamente centrada y fijada en cuanto a los gastos, eh, a lo que son los gastos eh, extraordinarios. Eh, y por otra parte, pues finalmente.. Eh evidentemente pues una vez eh, recabados eh, los, los elementos que os, he que os he determinado y básicamente minutado el requerimiento de cuenta corriente, la averiguación patrimonial, el, el, la unión de testimonio de la sentencia eh, firme, eh, se procede pues eh, a las actuaciones preceptivas, en su caso a embargo, si fuera necesario y demás y todo ello finalizará eh, mediante la celebración de una vista que será resuelta mediante auto por parte del juez o magistrado de, de, de familia. Eh, por otra parte, eh, en cuanto al embargo de sueldos eh, y pensiones, aplica por la General del artículo 607 de la Ley de Civil... Destacando la, la excepcionalidad y, por tanto, la aplicación, la posible aplicación del artículo 608 en lo que, es, eh, en lo que son los procedimientos de familia y, básicamente, la ejecución por condena eh, a prestación alimenticia, que tiene carácter eh, preferente, tiene carácter, eh, de alguna manera, eh, se considera como un procedimiento particularmente eh, relevante al, al afectar pues, a personas de carácter vulnerable, al afectar a personas menores, evidentemente, en el procedimiento. Y en ese sentido, lo dispuesto en ese artículo, en el artículo 608, supondría el hecho de que eh, lo dispuesto en el artículo 607 de la ley de enjuiciamiento eh, civil y, por tanto, el embargo de sueldos eh, y eh, pensiones, no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente eh, de la ley. Eh, en ese sentido, incluyendo eh, los procedimientos de las sentencias dictadas en procedimientos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos, debidos al cónyuge o a los hijos, o de los decretos o escrituras públicas eh, que formalicen el convenio regulador que los, que los establezcan. En estos casos, así como los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad eh, que puede eh, ser embargada. Eh, por otra parte, otro procedimiento de especial relevancia en el marco de los juzgados eh, de familia, sería particularmente eh, lo, que son los, el procedimiento de, lo que es el procedimiento de filiación. En ese sentido, eh, es de especial relevancia pues, la aplicación de los artículos 764 y siguientes eh, de la Ley de Juiciamiento Civil, estableciéndose pues, que, podrá pedirse de los tribunales la determinación legal de la afiliación, así como impugnarse ante ellos la afiliación legalmente determinada. Es decir, o solicitar que los eh, jueces y, eh, y tribunales, de alguna manera, eh, eh, determinen eh, legalmente una determinada afiliación, así como impugnar una afiliación eh, que legalmente pues, ya estuviera determinada. Los tribunales, en ese sentido, rechazarán la admisión a trámite de cualquier demanda que pretenda la impugnación de la afilación declarada por sentencia firme o la determinación de una afilación contradictoria con otra que hubiera sido establecida también por sentencia firme. Es decir, que una vez se hubiera acordado se hubiera determinado una afilación concreta mediante sentencia firme, se entiende que básicamente esta debe mantenerse, debe respetarse y por tanto eh, se rechazará eh, cualquier admisión a trámite eh, sobre demandas que pretendan eh, una impugnación, una alteración, una modificación, de una afilación ya determinada eh, por sentencia firme. Eh, por otra parte, en cuanto al artículo 765 de la Ley de Juizamiento Civil igualmente contempla que las acciones de determinación o de impugnación de la afiliación, eh, que conforme a lo dispuesto en la legislación civil se hubieran podido determinar, corresponden eh, básicamente al hijo menor de edad o incapacitado eh, y podrán ser ejercitados eh, por su representante ilegal en cuanto afectaran pues a los menores incapaces o bien por el Ministerio Fiscal indistintamente, es decir, cuando eh, se pretendiera promover un procedimiento de esta índole y eh, de alguna manera pues, eh, correspondiera este tipo de acciones a los los hijos menores incapaces deberán, de alguna manera, ser representados legalmente o bien deberá asumir esta representación en prueba Ministerio Fiscal. La legitimación activa, que se refiere al artículo 766, eh, supone que pueden promover este tipo de procedimientos, el procedimiento de filiación, o los progenitores o bien eh, el, los hijos. Por otra parte, en cuanto a las especialidades en materia de este tipo de procedimientos, eh, debe destacarse eh, la diferencia... Eh, que específicamente se contempla eh, en cuanto a los elementos probatorios entre lo que es la legislación del derecho común eh, con, con, eh, con respecto pues, al Código Civil Catalán y eh, debe destacarse en este sentido eh, pues que en ningún caso se admitirá eh, la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos, circunstancia que no es exigida de forma tan estricta en el Derecho Civil Catalán. Así pues, eh, toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, se podrán presentar por las personas, eh, pues básicamente por, la, por, la, por las partes, en, espe en especial, eh, particularmente se, puede, se suelen solicitar por parte de la parte demandante, lógicamente, con respecto a la parte eh, demandada. Y, aunque no haya una prueba directa, eh, podrá declararse la filiación que resulte de un reconocimiento expreso tácito de la posesión de Estado, es decir, de la costumbre, del hecho de que pues, haya una vinculación específica con respecto a un menor por parte de una persona y ello sea, pues, eh, de alguna manera, eh, constatado por testigos y pues, eh, sea una situación de carácter pública y notoria, o bien... Eh, eh, aunque no haya prueba, como señalado, podrá declararse igualmente la filiación, de la convivencia eh, cuando se hubiera producido la convivencia con la madre en la época eh, de la concepción. Es decir, podrán ser circunstancias que puedan agregarse a efectos eh, igualmente eh, probatorios. La, la negativa injustificada, a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad, permitirá igualmente al tribunal declarar la afiliación reclamada siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad. Es decir, podrá de alguna manera esa negativa servir para que el juez tribunal se pronuncie eh, en un sentido concreto y determinado siempre que hubiera indicios que apoyaran pues, esa, esa resolución en particular. En cuanto al artículo 768, se refiere específicamente a lo que son las medidas cautelares se es esta vez pues que mientras dure el procedimiento por el que se impugne la afiliación el tribunal adoptará las medidas de protección que considerara y reclamada judicialmente la afiliación el tribunal igualmente podrá acordar alimentos provisionales a cargo del demandado igualmente las medidas a que se refiere pues estos apartados anteriores que os he señalado los apartados primeros y segundo del artículo 668 se acordarán previa audiencia de las personas que pudieran resultar afectadas y cuando concurran razones de urgencia se podrán igualmente acordar las medidas sin más trámite, según dispone pues, del apartado final eh, del propio artículo 768. Una serie de procedimientos que son particularmente importantes y bastante frecuentes en el marco de familia serían básicamente aquellos procedimientos relativos a lo que es la jurisdicción voluntaria. Eh, los procedimientos relativos a la jurisdicción voluntaria, eh, por pues en la general no entrañan un carácter contencioso, eh, son bastante ágiles, puesto que resuelve por pues la general el juez eh, después de una comparecencia, que en muchas ocasiones es una comparecencia formal, como una vista, como la celebración de una vista, y en muchas ocasiones es una comparecencia informal, eh, destacándose que en muchas ocasiones se remite eh, el resultado de esa comparecencia, en la que a veces no está eh, presente el propio juez y resuelve el juez mediante auto y eh, todos y cada uno de los requisitos eh, de los procedimientos de jurisdicción voluntaria <coughs> perdón, lo que pretenden es de alguna manera pues, agilizar <coughs> y hacer mucho más rápido eh, lo que es el, el procedimiento. Eh, así pues, en primer lugar os haré referencia brevemente a los más habituales de, que vemos en el, en el juzgado, en primer lugar eh, sería básicamente el procedimiento de adopción, en ese sentido se remite igualmente eh, eh, básicamente al contenido del Código Civil, pero bueno, eh, hay una serie de preceptos eh, destacando igualmente el artículo 781 de la ley de juzgamiento eh, civil, los artículos 34 y siguientes de la ley de jurisdicción voluntaria, y se entiende pues la necesidad de distinguir entre tres aspectos diferenciados. Lo que es el consentimiento, es decir, eh, se precisa la citación del adoptante y el adoptado para que expresen básicamente el consentimiento, eso en un primer lugar, que ya se contempla igualmente en el Código Civil. En segundo lugar, lo que es el asentimiento, que debe ser prestado por parte de, las, de los padres eh, biológicos no privados eh, de la patria potestad o por el cónyuge del adoptante. Y en tercer lugar, el hecho de que aquellos eh, progenitores, eh, los, los padres biológicos, como si dijéramos, que estuvieran privados eh, del ejercicio de la patria potestad, tienen derecho eh, a ser oídos al respecto. En este sentido, se hace referencia, como os he señalado, al artículo 781 de la Ley de Procedimiento Civil y a los artículos eh, 33, 34 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Es obligatoria la intervención del, del Ministerio Fiscal y no será perceptiva la intervención de abogado eh, ni de procurador. En cuanto a la tramitación, como os he señalado, el juez podrá ordenar la práctica de cuantas diligencias considerare y demás, eh, interviene igualmente pues, el Ministerio Fiscal, es obligatorio y perceptivo, y resuelve, finalmente, la, eh, mediante auto, el propio juez, eh, el propio juez o magistrado que hubiera tenido conocimiento. Es particularmente relevante, igualmente interesante la, la adopción internacional, que muchas veces se nos presenta igualmente, a que se refiere el artículo 41 y que deriva o remite a los artículos 9, apartado 5 del Código Civil, y a la regulación o al aspecto reconocido, la regulación reconocida en lo que es eh, la ley 54-2007 de 28 de diciembre relativa a la adopción internacional, así como a convenios varios como el convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993. En segundo lugar, os haría referencia específicamente a lo que son los procedimientos de tutela, curatela y guarda de hecho. Eh, pues Por la general, eh, los procedimientos de, tura, de tutela, específicamente el 90% son aquellos que son una consecuencia de los procedimientos iniciales de incapacidad. Es decir, una vez hubiera finalizado un procedimiento de incapacidad... Hay dos posibilidades, en algunos juzgados eh, hay un solo procedimiento, en el mismo procedimiento eh, de incapacidad como pieza separada incluso se abre la tutela y se asume pues, por un tutor la, la representación del, del incapaz y así como lo hacemos en nuestro juzgado, hay juzgados que eh, tienen, eh, utilizan de alguna manera, yo creo que es más a efectos estadísticos, eh, dos procedimientos distintos, un procedimiento en capacidad y una vez finalizado este procedimiento se abre un procedimiento de tutela en el cual se da referencia particularmente a lo que es eh, la rendición de cuentas del tutor con respecto a la persona sometida a tutela. Como sabéis, la curatela es, sería un régimen eh, más laxo, es decir, eh, en muchos casos hay personas que pueden valerse por sí mismas pero simplemente necesitan eh, una simple vigilancia, un simple pequeño control por parte del propio curador, no es tanto como la curatela que asume de alguna manera una representación eh, mucho más eh, extensa eh, con respecto pues, al, al tutelado en este caso. Y por otra parte, en las situaciones de guarda de hecho, igualmente reguladas eh, por ley, y que serían aquellos casos en los cuales se asume eh, esa guarda por parte de lo que pudieran ser pues incluso residencias con respecto a ancianos, es decir, el responsable de diferentes residencias asume pues una guarda, una protección específica con respecto a determinados ancianos en determinadas circunstancias, pero particularmente no son procedimientos que de alguna manera se suelen interponer. Quedan regulados en los artículos 43 y siguientes de la Ley de Jurisdicción eh, Voluntaria. Eh, así pues, eh, debe destacarse que en todo caso eh, eh, pues, eh, serían competentes para conocer los cursadores de primera instancia del domicilio o en su defecto de la residencia del menudo de la persona eh, capaci eh, cuya capacidad pues, estuviera modificada judicialmente y eh, debe destacarse, como os he señalado, pues, la necesidad de que esa rendición de cuentas específicamente conste a lo largo del, eh, del propio procedimiento. Es particularmente relevante, como inciso, lo que es la remoción de la tutela, es decir, aquellos casos en los cuales el tutor, por cualquier circunstancia, está llevando a cabo una actuación irregular y se promueve dicho procedimiento para que se remueva y, por lo tanto, se retire a esa persona que se considera que inadecuadamente está llevando a cabo las funciones como tutor y se designe a otra distinta, o básicamente lo que es la excusa, que el, la finalidad es la misma, es decir, que una tercera persona se subrogue en la posición del inicialmente designado como tutor, pero no por eh, que hubiera realizado incorrectamente o inadecuadamente las funciones de tutor, sino por la imposibilidad una causa justificada que pueda alegar y, por tanto, que le impida eh, continuar ejerciendo esas funciones eh, de tutor. Por otra parte, son particularmente relevantes igualmente lo que son los procedimientos de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición o gravamen eh, que se refiere a bienes o derechos de menores o personas con discapacidad. En este caso, lo que so se solicita al juzgado, eh, queda regulado, regulado pues, eh, estos procedimientos en los artículos 61 y siguientes de la Dirección de Juiciamiento Civil, y serían básicamente aquellos casos en los cuales, eh, por regla general, pues, se trata de menores o incapaces eh, sobre los cuales eh, se solicita que siendo titulares muchas veces de bienes inmuebles eh, se debe determinar el hecho, es decir, lo que se pretende, es decir, la venta en este caso de un bien inmueble y el motivo. En muchas ocasiones o cuando es una persona con incapacidad, con, de, con discapacidad, que sea incapaz, perdón, eh, para pues eh, para salvaguardar los gastos o para proteger o eh, a, aportar eh, de alguna manera eh, capital a los gastos varios que pudieran tener de este tipo de personas, es necesaria la venta de ese inmueble de los cuales es titular. Pues en este sentido se se una autorización judicial, hay una comparecencia, en esa comparecencia se expresan los motivos, básicamente, eh, cuando se trata como es señalado de bienes inmuebles, eh, es precisa la presentación de una tasación judicial para que no se realice por, por subasta la venta de ese bien inmueble, sino que se realice a través de venta directa y eh, la autorización pues, la resolverá el juez o magistrado eh, mediante auto igualmente. Otro procedimiento de jurisdicción voluntaria especialmente relevante sería la controversia para el ejercicio de la patria potestad, es decir, los desacuerdos para el ejercicio de la patria potestad, que serían, eh, quedan regulados igualmente en los artículos 85 y siguientes de la, de la ley de jurisdicción voluntaria y serían básicamente uf, aquellos casos en los cuales no solicitan eh, pues, expedición del pasaporte para que un menor viaje, eh, no, están en, no, no están de acuerdo los eh, progenitores, en este sentido hay que atender particularmente a la sentencia en muchas ocasiones que hubiera puesto fin a un procedimiento ya fuera de eh, procedimientos de divorcio, de separación o cualquier procedimiento eh, que hubieran tenido eh, abierto eh, las partes en cuestión y se atenderá porque en muchas ocasiones hay una prohibición de salida del territorio nacional y en ese sentido por mucho que soliciten la expedición de pasaporte pues no será eh, preceptivo o básicamente aquellos casos en los cuales hubiera discus discusión de los progenitores sobre el tipo de colegio, eh, a qué deban llevar a sus hijos y demás. Eh, me voy a centrar igualmente en lo que son eh, eh, particularmente aquí las medidas cautelares o medidas que nos solicitan sobre, eh, en relación a lo dispuesto en el artículo 158 del Código Civil. Igualmente reconocidas en, los artículos, eh, en el artículo 87 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y qué serían aquellas medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad eh, de guardo de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, pero que revisten especial gravedad. Eh, son procedimientos eh, urgentísimos en el marco de familia, eh, son de alguna manera eh, procedimientos que requieren una máxima atención, puesto que en muchas ocasiones, según el eh, número de clausos, es decir, aquellos circunstancias o aquellos requisitos que dispone en el artículo 158 del Código Civil en muchas ocasiones eh, son eh, procedimientos que se solicitan y que se plantean al juzgado de familia eh, cuando hay un peligro de alguna manera para el menor, es decir, revista de especial gravedad y por lo tanto estos son de especial gravedad y eh, deben resolverse pues de forma preferente a otro tipo de procedimientos. Me voy a referir brevemente a lo que son los procedimientos de incapacidades eh, y que básicamente pues hay juzgados como los juzgados de Barcelona pues que no tienen conocimiento, los juzgados de familia sobre las incapacidades, puesto que hay juzgados que específicamente se centran eh, en lo que son las propias, eh, los, las propias incapacidades. En nuestro caso, el Partido Judicial de Badalona eh, tenemos conocimiento igualmente de los procedimientos de incapacidad y en ese sentido, pues, eh, hay que atender a lo dispuesto en la Ley de Cuidamiento eh, Civil, eh, artículos eh, 756, 757 y siguientes de la Ley de Cuidamiento Civil destacando pues que serían aquellos en los cuales se solicita la incapacidad de una persona y los requisitos básicos según dispone la ley y a modo esquemático eh, serían en primer lugar la intervención obligatoria del Ministerio Fiscal porque hay una persona eh, eh, con discapacidad, es decir, una persona particularmente eh, vulnerable y es perceptiva pues en, todos casos, en todo caso la intervención del Ministerio Fiscal. En segundo lugar es necesaria eh, eh, la exploración judicial, es decir, tanto juez o magistrado como electoral de la Administración de Justicia, realiza la exploración de esa persona eh, con discapacidad y lo que es relevante, evidentemente, y perceptivo, porque más que la exploración judicial, que de alguna manera es una supervisión a esa situación eh, de incapacidad de esa persona, eh, lo, lo relevante sería el dictamen, el, el, el informe médico forense remitido por el médico del juzgado eh, para determinar, para valorar en base a toda la documentación médica de esa persona eh, la consideración preceptiva de la misma. Pues, finalmente se celebra una vista y en base a toda la documentación, al informe médico y demás, es el juez o tribunal el que resuelve sobre esa incapacidad solicitada. Igualmente son de particular relevancia los internamientos voluntarios y específicamente los internamientos no voluntarios eh, sobre los cuales es igualmente relevante la intervención eh, del juzgado eh, para comprobar de alguna manera que se estuvieran siguiendo todos aquellos aspectos relativos al artículo 763 de la ley de juicio civil eh, básicamente porque se trata de una privación de libertad es decir hay una privación de libertad de una persona que por circunstancias extremas ya fuera eh, a través de la vía eh, de eh, policía eh, de ambulancia es decir llamar se ha, se ha comunicado al sen porque hay hay una situación de peligro para otras personas y se ha eh, dispuesto que, que esta persona deba ingresar directamente a una unidad de internamiento, a unidad psiquiátrica de, de un hospital o por el hecho de que haya acudido voluntariamente en un primer momento a lo que puede ser al hospital y de ahí se lo hubiera de derivado posteriormente a lo que es eh, un ingreso eh, psiquiátrico. Brevemente, eh, os hago referencia igualmente a lo que es el procedimiento especial y sumario que apareció específicamente a raíz de, de la situación de, de estado de alarma. Eh, queda regulado en los artículos 3 y siguientes, particularmente el Decreto Ley 16-2020, de 28 de abril, y se refiere especialmente a el hecho de que los juzgados de familia eh, utilicen este procedimiento especial y sumario para dar preferencia eh, de alguna manera, aquellos procedimientos, en primer lugar, en los cuales se solicitara eh, régimen de visitas, o básicamente se solicitara el pago de pensiones o hubiera una modificación en torno al pago de pensiones en, en el marco familiar y la causa básica, tanto del incumplimiento como de ese impago o, o de esa dificultad para satisfacer las, las cantidades debidas, se deba específicamente o fuera, fuera consecuencia de la situación del, del, del, del estado de alarma, es decir, y básicamente de la situación del COVID-19. En ese sentido debe justificarse específicamente, la verdad es que eh, se ha reconocido, se ha regulado este procedimiento específico pero yo diría que en nuestro juzgado han entrado menos de 10 procedimientos de este tipo, es decir, que igual se han sustanciado eh, a través de las vías ordinarias antes que utilizar este tipo de procedimientos, pero bueno, es interesante saber eh, que existe. Y por último, y no me extiendo más, eh, básicamente eh, os explicaría un poco y os indicaría que hay una serie de preceptos, una serie de aspectos que es preciso destacar y que distinguen eh, de alguna manera lo que, es, lo que es el derecho de familia, eh, ya para finalizar, con respecto al derecho de familia recogido en el libro segundo del Código Civil de Cataluña con respecto a lo que es el derecho eh, común. En ese sentido, debe distinguirse, en primer lugar, lo que es el plan de parentalidad, que como os comenté en la sesión del lunes, el plan de parentalidad, a diferencia del convenio regulador, de alguna manera, aparte de todos y cada uno de los aspectos propios que recoge y que debe recoger el convenio regulador, eh, se refiere igualmente a circunstancias que pretenden anticipar conflictos futuros, es decir, eh, que prevén una serie de gastos, una serie de aspectos, de medidas, eh, que no es en base a lo que hubiera sucedido, sino a evitar conflictos que en el futuro se puedan produ producir y, por tanto, va más allá del propio convenio regulador. En segundo lugar, el reconocimiento de la custodia compartida de los menores, lo que suponemos que la responsabilidad de los progenitores de las situaciones de ruptura de la convivencia, man, eh, de la convivencia que mantienen en el carácter compartido es eh, pues eso, que se comparte entre, los, entre ambos cónyuges y por tanto, en la medida que eso, que, en que eso sea posible, deben ejercitarse conjuntamente entre ambos progenitores eh, y, por, en ese sentido, pues, dejamos de hablar de guardia y custodia y de régimen de visitas con la carga negativa y la sensación de vencedores y vencidos eh, que se da en muchas ocasiones y se centra en el único término eh, de guarda. Eh, por otra parte, lo que es la atribución eh, la atribución del uso de la vivienda familiar en la legislación catalana, eh, el primer y principal criterio de atribución es el acuerdo de los interesados, bien sea previo o posterior al matrimonio y de alguna manera es una circunstancia que lo diferencia básicamente del derecho común porque lo que llega es a que automáticamente no se atribuya el uso del domicilio a la persona que convive, que en este caso pues con los menores eh, ...y demás sino que, en este sentido, se recaba, de alguna manera, eh, se escucha a las partes, se atiende a ser una segunda residencia, a las propiedades que puedan tener eh, las partes y demás, antes de adjudicar automáticamente un domicilio a eh, la parte eh, pues, eh, que conviva eh, con, con los menores en este caso. Y, por último, lo que es la prestación compensatoria en el derecho catalán, que se debe solicitar en el primer proceso matrimonial y que corresponderá a que de los cónyuges que vea empeorada su situación económica como consecuencia de la ruptura de la convivencia. Según igualmente, una serie de circunstancias precisas que el pago se puede establecer en forma de capital, en forma de pensión, ya hay una serie de alternativas eh, mucho más precisas que lo recogido en el derecho común. Así que bueno, hasta aquí eh, llega más o menos mi intervención. Eh, Igual ir un poquito por encima en cuanto a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, pero básicamente eh, la idea era reflejar la agilidad de este tipo de procedimientos y explicaros en estos dos días todos eh, o prácticamente todos los procedimientos que, de forma mayoritaria, eh, que aparte, pues evidentemente hay alguno más, pero que son los que, de, de forma mayoritaria, eh, vemos eh, diariamente en los juzgados de, de familia. De acuerdo, me preguntáis cómo se contempla la figura de la coordinación de parentalidad. ¿Te refieres al plan de el plan de parentalidad, el coordinador? El coordinador, ¿te refieres al asistente quizás? Sí, el asistente. Yo entiendo que te refieres al asistente. Pues, eh, para decirte la verdad, mi juzgado, yo llevo dos años y medio, todavía no hemos designado. Sé que en el otro juzgado de familia han asignado a lo que es la figura de más que el coordinador, el asistente, que sí, que es una persona exacto, a final juzgado, y que asume de alguna manera, eh, que bueno pues es designado por el juez, es designado judicialmente, y asume en ese sentido una figura eh, como de mediación, de todas maneras, voy a dejaros mi voy a dejaros mi mira aquí os dejo mi, mi correo electrónico eh, si me puedes hacer la consulta directamente al correo electrónico te puedo buscar más información porque ya te digo que esto no es algo que sea habitual en mi judío ya te digo que no lo hemos visto todavía en, en ningún caso pero sé que existe esta figura que es reconocida únicamente en el libro segundo del código civil catalán y que en este sentido, pues aparte de la posibilidad de que en algunas ocasiones pues, se tenga que designar un defensor judicial eh, en, en determinados procedimientos por el conflicto generado eh, por lo que sea, sí que está el propio asistente que es exclusivo del Código Civil Catalán. Si no te importa hacerme la consulta eh, al, al email, te busco más información e incluso eh, contacto, el, el me parece que han tenido un caso en el, en el 8 de familia de Badalona, de otro juzgado, y te puedo... Y te puedo incluso eh, poner un caso práctico o algún ejemplo que hayan tenido en el propio juzgado para, para explicártelo eh, pues, con la práctica, que básicamente es como se igual como se, entiende, como se entiende más. ¿De acuerdo? Pues gracias por tu pregunta, Rafael. Vale. Sí, sí, entiendo, exacto. En lugar de haberse trasladado, igual eh, haber admitido inicialmente, lo que pasa que en familia sí que es verdad que muchas eh, ocasiones... Eh, se entiende que, eh, bueno, el día a día hay que ser más garantista de lo que es habitual y sí que es verdad que muchas veces eh, se realizan actuaciones, se practican diligencias más allá de lo que podría ser la agilidad procesal. Es decir, en este caso que tú comentas, sí que es verdad que para mayor agilidad, pues evidentemente lo más correcto hubiera sido en admitir sin perjuicio de que la madre, lo que tú dices, pues hubiera presentado posteriormente otro, otro procedimiento y demás... Pero muchas veces, eh, y básicamente porque si posteriormente se recurre en muchas ocasiones, eh, la, la que utiliza un sistema garantista realmente es la audiencia y, y tumba muchos de los procedimientos sobre los cuales se interpone recursos o se recurre y demás. Entonces sí que es verdad que hay, eh, ahora se me están ocurriendo situaciones incluso de, de ejecución, de pagos, de, de, de ejecución provisional, por ejemplo en que si bien se podría agilizar de otra manera aplicando criterios de, de civil estricto al entender que, hay fa, que es un caso de familia, que es un procedimiento de familia y sobre todo cuando hay menores por medio, de por medio y tal, sí que muchas veces mmm, antes de eh, pues, eh, dar por finalizar el procedimiento, archivo las actuaciones o iniciar posteriormente eso, la posibilidad de que inicien otro procedimiento si así lo consideran, se es excesivamente garantista porque se entiende que de esa manera eh, se pretende al menos proteger a las partes, proteger sobre todo si hay menores y demás. Yo entiendo que es por ese motivo, aunque luego, claro, cada juzgado también eh, tiene sus criterios eh, y utiliza pues muchas veces eh, sus pues eso, criterios distintos unos a otros, ¿no? Pero yo entiendo que se, que se ha producido por ese motivo, vaya, por intentar ser más garantista y y darte a las partes para asegurar de alguna manera, antes de poner fin al procedimiento, pues asegurar un poco eh, pues esa, ese conflicto esa situación que se, que se hubiera podido producir. Pff, claro, un poco forzado. Si era para celebrar eh, para modificar un. A ver, ta, ta, ta, se, se volverá a celebrar vista para modificar un auto de medidas provisionales. Ya. Yeah. Sí, claro, no, no, a ver, está claro que hay veces que los procedimientos tampoco se pueden estirar más, es decir, que llegar a un punto concreto determinado, nosotros a veces también lo hacemos, es decir, que, eh, oiga, mire, eh, esto ya queda finalizado, eh, hay una resolución o lo que sea y, y punto final. Eh, si usted tiene, sigue teniendo cualquier cuestión o son cuestiones distintas o lo que sea, pues que inicie el procedimiento perceptivo correspondiente hasta el punto de alargarlo de esa manera, Quizás a veces más que garantista es, eh, puedes incurrir, claro, en algún tipo de irregularidad procedimental. Eso, claro, hay que ir con cuidado. Sí, sí, sí. De nada, a ti. Gracias a ti, Oscar, por la pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta más o alguna cuestión que queráis hacerme? Cualquier cosa, ya os digo que os dejo mi correo y, y vaya lo que, lo que necesitéis. ¿eh? Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cuestión que queráis formularme... Gracias a vosotros por la atención. Muchas gracias. Adiós, gracias Adrián. Adiós Oscar, gracias.